¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Díganos si se escucha bien, si se ve bien Y... Lamento informarles que no vamos a jugar a Nuria más Estaba mal puesto el título, culpa mía Bien Pero lo primero que hay que hacer de todo es presentar a Lordi El nuevo integrante de la taberna Lordi tiene un, trajo un proyecto muy muy interesante Que lo queremos compartir con todos Esperemos que, que les guste Así que Lordi, un gusto tenerte acá Gracias por por estar y Muy contanos buenas. contanos de vos contanos un poquito de dónde podemos encontrar qué es lo que haces qué tal todos soy lordi soy un amigo de la casa eh, vengo con esta idea loca de dirigir un poquito de vampiro la mascarada aquí en la taberna de rol eh, y nada eh, me disfruto mucho esta actividad y compartirla con gente eh, tan tan genial, la verdad que estoy súper súper contento emocionado de ser parte del proyecto nosotros también como siempre vamos a darte la posibilidad de que si tenés algún lugar para que la gente te conozca más, que, que otro proyecto que vos tengas por favor compartilo, mientras tanto voy a tirar el link en el chat bien, eh, yo hago un podcast eh, con eh, Nicomashi, un compañero también eh, que se llama orientación Sexual Punk eh, hacemos comedia, ficción, leemos cuentos, contamos historias eh. decir, Creo que es divertido <risa> Y después, bueno, me pueden encontrar en Twitter LordiAntilordi, arroba LordiAntilordi eh, Diciendo estupideces en mi pequeño rinconcito de la internet Quejándome, <risa> hablando de rolcito eh, haciendo, haciendo pavadas Lo mismo que hago en la vida real, lo mismo que vamos a hacer acá también, ¿no? Perfecto, perfecto <risa> Vamos, vamos a hablar un poquito más pero como siempre hay que hacer algunos anuncios hay que agradecer y obviamente line así que primero vamos a agradecerle a todas las personas que hicieron el posible el stream que son pachi que hizo el overlay este animado que ven increíble está buenísimo de hecho lo modificó porque generalmente tenemos tres invitados ahora y no solo pero dos invitados ahora y no solo así que el chat aparece arriba genial y eh, Luciana hizo las animaciones De el cuadro de alertas Que te ven ahí a Chester cuando algo surja Max hizo la música que están escuchando De hecho vos me dijiste recién que Max también Aporta a el proyecto Sí, eh, Max es, eh, hace las cortinas Y la, el, el, los temas principales que utilizamos Ahí en, la, en mi podcast eh, En orientación sexual punk eh, es un, Max es un colaborador constante de, Del podcast Bárbaro Max también hace la música de la intro Y la animación de la intro la hizo Luciana también Así que muchísimas gracias, son geniales también Lucia. Los emojis que tenemos los hizo Akira Wolf y Crossmic. No me acuerdo cuál está ahora, pero está ahí para los suscriptores Muchísimas gracias Y vamos a ver algunos anuncios Bueno, primero este, este podcast entero, este programa entero Es un gran anuncio por eh, la presentación de Lordi Mañana Vamos a jugar nuestra campaña de Anurem, como siempre, a las 7 y media de la tarde de Argentina, por acá. Y el viernes empieza el proyecto de orden Y ahora, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero también tenemos una pequeña sorpresa. Voy a ver el mensaje de producción. Bien, acá está. Estamos... Estamos muy contentos, en estos días vamos a, a compartir un regalo que le vamos a hacer a toda nuestra comunidad de Discord Todavía no estamos bien seguros cómo funciona, pero nuestros moderadores ya saben qué es Así que eh, no los ataquen con preguntas Pero nos falta mucho, faltan un par de días tal vez como mucho el domingo, el lunes Cuando sepa bien cómo funciona todo, lo vamos a soltar Así que estén atentos la gente que, nos, que está en nuestro Discord Y no nos queda más nada que ir a la intro y después empezar con todo esto Ahora bueno, sí. Bueno, vamos a empezar por. por una parte importante. Como ya les dije, la idea de que el se sume a la taberna no, no fue inicialmente nuestra, de hecho fue de él. Pues Nos cruzamos en la calle una vez. Claro, <ríe> tal cual. Hace bastante. Así que contá, quería contarte. Perdón, quería preguntarte, digamos, cómo, cómo surgió de, de vos todo esto, cómo se impulsó, qué hay ahí. Para que la gente sepa, ¿no? Eh, y mira, uno es rolero de hace bastante, disfruta muchísimo de esto, eh, que en realidad no es algo para cacherear, uno es viejo, <risa> uno es viejo. Eh, pero bueno, la cuestión es que siempre uno ha dirigido en, a puertas cerradas, como, como quien dice, digamos, eh, con, con gente amiga. Y Nada, cuando yo eh, a vos te conozco de que jugamos cartitas de Leyenda de los Cinco Anillos, eh, hace bastante, eh, yo entré... Eh, León jugaba mucho más en serio que yo, yo era súper turista, eh, y la verdad que pegamos muy buena onda, y, y después al tiempo, cuando dejamos de jugar cartas, eh, nos cruzamos en la calle, yo obviamente había llegado a, a la taberna, eh, había conexiones de rolcito en común, y... Bueno, y aproveché para contarle, para decirle Che, qué bueno lo que están haciendo eh, Me encanta, la verdad que es muy bueno y, y, y le pregunté, le digo ¿No te gustaría Jugar vampiro? Hacer algo con vampiro Y León, bueno <risa> Me dijo Sí, me encantaría, qué sé yo, pero bueno Empezamos la, la preparativa Y el, el, el trabajo de, de, de hacerlo realidad ¿no? Quiero, quiero agregar algo de esto yo me acuerdo de esto, y esto fue por diciembre o noviembre del año pasado, más o menos. Eh, y esto es ya un, un detalle medio docéntico. Pues está re bueno que te saluden por la calle o por la taberna. <risa> ¡Claro! Eh, y igual, quiero quiero seguir por esa parte que estabas hablando, y es... Eh, quiero charlar, digamos, cómo fue el proyecto de integrar Taberna. Porque nosotros, en el momento que habíamos decidido, digamos, había surgido la primera chispa con tu idea, nos estábamos yendo de vacaciones con la taberna, era, era algo que necesitábamos, el año pasado fue bastante intenso, este no viene diferente, pero estábamos más organizados, y nos estábamos yendo de vacaciones. Esto fue por diciembre y estuvimos de vacaciones hasta, hasta febrero nosotros. Contame qué pasó, cómo fue todo, desde que arrancó. Eh, la verdad que fue, viene siendo una experiencia increíble que yo no, eh, no imaginaba realmente. Eh... Bueno, yo también a, a Max lo conozco hace, hace muchísimo, creo que incluso antes de que a vos. Eh, hemos tocado juntos, bueno, hemos, nos conocemos, de, podemos decir que nos conocemos del rock and roll. Nos podemos, <risa> nos podemos afirmar que nos conocemos del rock and roll. Eh, y así que colaborar con gente que, que uno admira mucho eh, y que respeta mucho y que, nada, que le tiene mucho aprecio, la verdad que es algo que no, no puede, que no en un cualquier proyecto lo tenés. Eso es, una, es algo que es importante eh, hacer hincapié. Que realmente laburar con gente que, que admirás, como dije, y que, y que respetás y que querés, es, es algo que no tiene, no tiene presión. Eh, la verdad que el laburo, yo estaba completamente desnudo ante la situación. Eh, no literalmente o no siempre literalmente. Eh, pero me encontré con una con un, un, una organización y una eficiencia, pero al mismo tiempo una flexibilidad que, no, que yo nunca tenía juntas en las cosas que en los proyectos que yo había trabajado, etcétera Era o flexibilidad o estructura y eficiencia. Y como decíamos antes, a veces, para este tipo de cosas, sobre todo las cosas más creativas, más artísticas, la flexibilidad es más eficiente. Y me encontré con eso. La primera, primero tuvimos una reunión con, con León, que nos juntamos, charlamos, eh, y... Y después tuve una reunión con, con toda la taberna, eh, que fue casi una entrevista de laburo. Y, o sea, <risa> fue muy, muy, muy, muy intenso, muy interesante. Eh, y realmente fue encontrarme con gente, eh, o sea, los, los, yo a, a Lugo Abachi yo no las conocía, eh, me encontré con gente con una, con una pasión por esto, que, que, que uno se ve reflejado, digamos, y, y terminás... Eh, y ahí, ahí me di cuenta de que esto es la, la, una decisión correcta. Espero, espero que sea una decisión correcta para ellos invitarme también. Pero bueno, y así empezó. Empezamos con, lo, con las reuniones y el, el trabajo. Y empecé a presentar un poco lo que iba a ser la idea de la, de la campaña. Tuvimos unos, unas partidas de testeo también. Eh, unas sesiones, bueno, unas partidas. Eh, y la verdad que ya en eso, me acuerdo, encima yo estaba también con un bolón que estaba súper eh, tapado de horarios, qué sé yo, yo llegaba a la reunión eh, online súper quemado mal me tuvieron una paciencia <ríe> la verdad que excelente y me daba cuenta que la pasaba excelente que la pasaba muy bien eh, que era gente muy ordenada, muy, muy copada también y entonces me creo que es algo que me ayudó muchísimo a, a, a poder eh, poner lo que es mi parte de este proyecto ¿no? sabes que eh, me acuerdo de esas reuniones todo, todo esto que está contando él Es un lapso de por lo menos Tres meses, cuatro no, mes. <ríe> Más o menos eh, si, si hay algo que no tenemos en la taberna Es apuro, todo se hace digamos Con una velocidad tranquila En la que nosotros nos sentimos cómodos y eventualmente sale como, como les vengo diciendo esto este, La idea esta empezó en diciembre Y se hizo todo este trabajo Y recién el viernes vamos a empezar Y, y eso no nos gusta trabajar Pero Quería volver a lo del de, de, proyecto. La idea de, que, tiene, que nos trae Lordi era hacer algo de vampiros para la taberna, que a nosotros nos encantó desde el principio porque es algo que hace mucho queremos hacer y es tener otros streams de otros juegos. Ahora mismo tenemos Dayday Quinta Day Edición que está buenísimo, la estamos pasando genial y siempre se, queríamos... Se está picando. ¿Cómo? Se está picando, Nure. Sí, sí, sí, está. Se está <risa> están pasando cosas. Se están pasando <risa> cosas. Y queríamos un stream de otros juegos. Pero sabes que No sabíamos... ¿Cómo preguntarle a la gente cómo, cómo, cómo hacer todo este proceso? Nosotros tampoco. Así que de nuestro lado también fue un gran aprendizaje el, el que vos hayas dicho, che, quiero hacer esto y nosotros decir, bueno, ¿cómo lo incluimos? ¿Qué es lo que queremos? <risa> ¿Cómo para? se hace? ¿Cómo se hace esta parte? Así que por ese lado nosotros conseguimos mucho más de realmente de lo que esperábamos. Porque sí, vamos a tener un stream más, pero además sabemos cómo es toda esta parte de de que venga una persona y nos diga me gustaría trabajar con ustedes en la taberna, me gustaría aportar esto al canal, tenemos más o menos ahora un camino. Así que Por ese lado te agradecemos a vos. Eh... Sí, sí, hay, hay como un agradecimiento mutuo acá que podemos, ter, podemos estar hasta cualquier hora. Digamos. Claro, claro, sí, sí, pero vamos a dejarlo ahí. Y lo que sí es... Ay, se me fue la palabra. Eh... Es la alegría. Es la alegría. Es, que claro, lo... tal cual. Iba, iba a decir como... Esperamos, digamos, que sea el primero de, de otros proyectos así que surjan Pero yo creo que lo, que lo más importante Que para nosotros fue Que vos hayas dicho Que querés trabajar con nosotros eso, eso nos marcó, digamos, que Venía en serio la situación eh, Al no tener, digamos, que ir a buscar no tenés que ir a buscar a una persona, simplemente digamos que vos vengas y me digas yo quiero hacer esto Y te presentes a todas las reuniones, digamos, no importa lo que pasaba, no importa el día, no importa la hora, no importa la situación en la que estabas vos Te presentes y nos des el material, nos expliques las cosas, estés atento a todas las preguntas que hacíamos Eso a nosotros nos aseguró que todo lo que vos querías hacer era de, de verdad Y era con las mismas intenciones sí, cómo había un compromiso similar por lo menos al que exacto, ustedes. exacto, claro. todo esto era porque nos encanta jugar, es, eso sí es así de sencillo encima desde la primera vez que, que, que charlamos eh, creo que le dije a Max varias veces, yo a Max lo, lo hablo muy seguido con él eh, jugamos varios juegos, qué sé yo tenemos, o sea, tenemos una relación más cercana, más constante y creo que le, le, las veces que le hinché las bolas, yo no lo, quiero, no, no lo quiero molestar, pero sí me ¿no gustaría <risa> a ver, tal. <te> <risa> un, un pesado un pesado buen tipo, pero un pesado <risa> no, pero sabes que todas esas cosas nos como te dije, nos, nos enseñaban digamos, cómo hacer esta parte ¿no? porque eh, queremos que, que surjan otras ideas así queremos que vengan otros streams queremos que, que, que haya otros horarios y no sabemos o sea, cómo abrir hacer abrir la puerta para otro tipo de experiencias así para que otros, eh, otros narradores otros DM eh, tengan la, la posibilidad de, de subirse a este carro que está excelente <risa> Eh, además, bueno, les contaba también Yo estoy en varios grupos de, de roleros, obviamente eh, y, y le comenté que estaba laburando con usted Ahí a un par Y me dijeron, ah oh, sí, la gente de la taberna está re bueno Yo no los puedo mirar en vivo porque estoy en el otro del mundo Pero, pero la verdad es que los miro de ferido está buenísimo Y fue como decir, ok Es como le, le, le contaba es como empezar a tocar una banda Y encontrarte a alguien y te diga, Che, esa banda es buenísima dije, Bueno, ok, estoy, estoy en el lugar correcto Está muy bien la verdad que ha sido, como, como decía, ha sido una experiencia hermosa. Y, y y la verdad que el grupo de jugadores que tenemos acá en la taberna, que va a jugar mi, mi crónica de vampiro, nuestra crónica de vampiro, eh, la verdad que no, no quiero decir mucho porque se viene, los personajes son alucinantes. Lo, lo que sí voy a decir del grupo de jugadores que van a ser Bachi, Max y Luciana ya los conocen, la que gente que viene de Nurem yo voy a participar del stream pero no voy a estar en cámara, lo que me voy a encargar en el stream es de la parte de cómo se ve el overlay y cambiar a los ángulos ángulos de cámara presentación, intro, estar en el chat así que yo voy a estar ahí pero este es además el primer stream en el que no estoy en cámara lo cual a mí me encanta, porque tenía muchas ganas de hacer la parte de productor y tengo la oportunidad de ahora así que bueno Gran, gran experiencia haber compartido esto, de, de empezar a, a ver cómo se, manejan, cómo se maneja la creación de otros streams. ¡Eh! Hey, gracias por la suscripción, Palmer. <ríe> Muchísimas gracias. ¡Vamos, Palmer! Así que ahora vamos a hablar un poco de lo que vos mencionaste al principio, que es esta, esta experiencia de jugar privado a jugar en stream para el mundo, digamos, Para la gente que te entienda y te siga viendo. Eh... ¿Qué fue lo primero que te pasó por la cabeza? Porque esto, lo, así como dijimos, vos nos lo trajiste. Así que venías de alguna manera preparado a esta situación. La verdad que es, eh, el stream de rol como, como canal de expresión de eso que tanto nos gusta y que tan bien nos hace, eh, siempre me pareció, eh, desde, desde que existe, me pareció algo hermoso. Y algo que que tampoco es fácil de sostener y de, y de generar, eh, pero siempre me había apasionado. Eh, y la verdad que la idea, yo incluso cuando te dije, che, estaría bueno, fue incluso, yo lo veía tan lejano, que no, ni lo pensé. La verdad que ni lo pensé. Cuando me dijiste, sí, Chodale, vamos a darle, qué sé yo, bueno, bueno, bueno. Después cuando empezamos las reuniones dije, uff, ¿en qué me metí? <risa> Obviamente, nervio, eh, ansiedad, eh qué sé yo, me ayuda de que de que, qué sé yo, soy un cara dura en algunos aspectos eh, nada, viste, no, no, no tengo problema con que la gente me vea no suelo tener problema con esas cosas eh, si no, no sé, no sé qué haría eh, pero me parece un gran ejercicio me parece un gran ejercicio porque como nos gusta decir con, con, con un amigo que eh, okay, yo lo suelo decir siempre que, que se lo robé a, a alguno de los grandes de, de, del rol en streaming ...que no es necesario ni mencionarlo... Eh, ...que es hacer arte para tus amigos. Ser, dirigir rol. Y es algo que... y ...yo creo que es el arte más puro de todos. El arte que vos generás para la gente que querés y que te quiere... ...es algo que es eh, impoluto. Ahora, qué gran ejercicio que eso se pueda ver, Y es la diferencia entre, eh, entre tocar en tu casa... ...y hacer un recital. Y es un salto increíble. Y los que, los que hayan tenido la suerte de, de, de hacer esa transición, por ejemplo con la música o con, o con cualquier actividad artística, eh, es una experiencia complicada. o sea con, Para bien en la mayoría de los casos, pero complicada. Eh, así que nada, cada vez que hablábamos, de esto sobre todo estas últimas semanas, cada vez que hablábamos con, con los chicos de la taberna o con León, eh, era, yo era, no sé si estoy nervioso, no sé si estoy emocionado, no sé, no sé qué tengo pero un montón de sensaciones eh, y la verdad que recién creo que solo en estas situaciones me, o sea si fuera en otras condiciones no me sentiría tan cómodo haciéndolo eh, recién hace muy poquito que bueno juego con, eh, con, con amigos de, de varios lugares del mundo rol eh, a, empecé a estar en mesas donde se permiten espectadores en Discord y que, que ahí soy jugador y no es lo mismo. <risa> que no es joda ser jugador. Y que te vean, por supuesto, porque un, todos sabemos que un gran salto en, en, en la experiencia del jugador de rol es el animarse, es sacarse, viste, los nervios, la vergüenza de, de, de poner una voz, de interpretar un personaje, de decir estupideces con tus amigos. Eso es un salto importante. Eh, dirigir es como a eso agregale una capa de preparación previa y de, de responsabilidad. Y, o sea, tenés que ser el conductor de la situación. Eh, entonces, es la verdad que es un laburo... Por eso, yo creo que la, la primeras veces que, que hablamos, lo primero que te dije, che, gran trabajo. <risa> Más allá de que me gusta el canal, que bueno, lo que están haciendo. Gran trabajo, porque es un trabajo muy, muy duro eh, sostener esto, hacerlo algo constante, hacer algo, eh, algo lindo, algo interesante, que, que sea... Eh, que sea agradable para, para todo el diferente público que hay dentro de, del hobby porque no, no, no, no somos todos iguales los roleros ni eh, lo que queremos Recuerdo una, una, una de las charlas digamos, que tuvimos que, que, que, creo fue durante la primera o la segunda charla que a, hacer el salto para, para streamear ¿no? era como un, un grado más de, exp, de exposición como vos bien dijiste, ¿no? pasar de, de tocar en tu casa a tocar en garage eh, como, entre comillas, subir un nivel eh, y eh, yo te di toda la razón, porque a, antes, digamos, de empezar con el canal, ¿no? hace ya un, un par de años nunca había estado frente a una cámara o algún escenario de algún tipo y, y, y siento ahora una comodidad mucho, mucho más grande que al principio no. Pero digamos también, digamos, al verte a vos pasar por esto, me, me, me surgieron algunas ideas, algunas dudas, se me reafirmaron algunos conocimientos que tal vez conseguí por el camino. Pero era preguntarte a vos, digamos, cómo, eh, ¿qué esperás encontrar, digamos, con, con esta experiencia de, de pasar de privado a stream? Como vos DM, digamos. A mí algo que siempre me gustó y que es algo que por suerte he tenido la... Sí, es suerte, porque es así. Eh, siempre me han contado cuentos me han contado historias, y por suerte de chico, mi, mi familia siempre fue muy eh, muy inclinada a la, a la, eh, a la narrativa y a, y a contarle cuentos a los chicos, y si generalmente no cuentos que existen, realmente eran cuentos inventados, que era lo que nos interesaba, yo me acuerdo que era chico con mi hermano, eh, y mi viejo nos contaba un cuento, mi abuelo nos contaba un cuento, y nosotros no queríamos que me cuente pero si la roja a mí inventate bueno, contame otra <risa> contame o oh, de última te lo voy y después contame una, no sé una adaptación no sé flasheala digamos. y yo creo que eso es lo que a mí me ha, me ha, me ha llevado al lado de de, la, de, de, de de crear algo nuevo y lo que más yo creo que busco en esto es la posibilidad de que mis historias y mis ideas delirantes eh, nada, lleguen a un poco más de gente y a ver si realmente eh, que las disfruten, porque realmente lo que, lo que creo que en eso estamos de acuerdo que lo que más nos ha dado el rol es eso, es es, eh, eh, es una, una retroalimentación de la pasión por contar cosas, por contar historias, por generar eh, personajes y, eh, y la verdad que obviamente me da ansiedad me da nervios, me da todo, pase por todos los estadios, los, todos los escalones eh, pero siempre arriba de eso está eh, el objetivo que es contar o sea, acercar mis historias y, y lo que la taberna me está dando es, ahora, es una, una plataforma en la cual eh, eso que generalmente hago para mis amigos y, y, y, y es un ida y vuelta con, con, con grupos reducidos de amigos, eh, pueda ser disfrutado por, por, por, la, por, por otra gente, que la verdad que es algo que, eh, que cuando yo era chico y empecé a jugar rol era imposible, era, era algo que ¿Quién, quién, ¿Quién te va a ver jugando rol? No, no existe. vamos no, no... No existía, o sea, así de viejos somos. Eh, yo no, no tanto, porque bueno, yo vivo para siempre, pero claro, claro. Los, los años siguen pasando. Eso aparte de eh, ser máster de vampiro Y sí, sí, sí, sí. La, la, la juventud eterna viene por ahí. Eh, o sea, en, en los libros lo debería decir en algún lado. ¿Usted claro. se va a dedicar a dirigir este juego? No va a envejecer más. No a envejecer pero más. a qué precio? ¿A qué precio? Va a ser pálido mucho tiempo. Sí, sí, sí. Vas a estar... Son muchos manuales. Son muchos manuales, así que no vas a ver el sol. Pero bueno, la sí, verdad. verdad que viene un poco por ahí. Eh, de la idea de, de contarle cuentos a la gente. Yo algo que hacía, que le había comentado, que dirigí varias veces en convenciones, con gente desconocida, etc. Eh, y obviamente, te encontrás con... O sea, el dado es de 12 ahí. Mira, no, sí, no, no, no, no tirás el lado de 4, a ver qué sale. Tirás el lado de 12, <risa> te puede tocar cualquier gente, cualquier, con cualquier aspiración. Eh, y creo que eso me hizo mejor master narrador o, o DM o como lo llamemos al título eh, me, me, me hizo mejor pero durante un periodo de mi vida también me, me, me generó un hastío el de jugar el de estar todo el tiempo en esa posición de enseñar a jugar eh, y de tener que estar a la buena de que a ver a quién me tocó tener que dirigirle hoy eh, y me generó un hastío y que eso, a, hablando con León eh, y, con, y con todo este proyecto de la taberna, me me volvió a bajar a la tierra, de, de, de hacerme entender que esto es algo que vale la pena compartir. Que, que, la, que no, no hay que dejar que ni, ni las malas experiencias, ni que no fueron tantas la verdad, pero ni el hastío que te generen, ni la, ni la ansiedad que te generan, son excusa como para dejar de compartir algo tan hermoso como esto que la verdad es que solo hace bien. El que te dice que jugar rol, o narrar, o contar historias, o improvisar, o actuar, la creatividad siempre es buena Siempre suma es que, A uno y a lo demás Justo eh, En el fondo La esencia de jugar roles Compartir Porque no No lo podrías hacer De la misma manera Digamos Jugando en solitario Siempre vas a necesitar Personas alrededor tuyo Con la cual Agrega eh, que, que añadan ingredientes Diferencias Y cosas por el estilo Y Eso que vos contabas De, de que se sume gente A espectador De espectador En Discord que sí, como que abrís un poco el panorama de, de, de personas que están informadas Sobre lo que está pasando en la mesa Pero ese panorama es mucho más grande Cuando simplemente las tirás por internet oh, ah. de, de Absurda <risa> ese, ese, igual Creo que es un buen paso a tener en cuenta Que yo no tuve, digamos, como que eh, Abrirlo a un, a un servidor de Discord Y que la gente... Eh, vos te tiraste tipo a Assassin's Creed Yo al... no, sí, a <risa> ver qué pasaba <Lo> vacío. <risa> qué, <risa> qué pasaba Eh... Salió bien, igual Salió bien, salió bien Creo que el, <ríe> las peores cosas son los problemas técnicos, la verdad Sí, sí, como eh, todo. ¿Qué va a pasar? Y... A ahora, ¿no? Escarbando un poco más Habías mencionado de, de experiencias negativas eh, ¿Qué es algo que te asuste? ¿O te, te genera ansiedad de streamear en público? ¿De compartir tus historias? Porque no solo van a estar en Twitch Después la vamos a subir al canal, obviamente es una muy buena pregunta. Lo que más me... Sería lo, lo, lo que menos me gusta o lo que más miedo me da o lo que más ansia me genera. Eh, creo que tiene que ver más con mi personalidad que con mi, mi labor como máster como o como narrador. Yo soy un payaso. Soy un personaje. Soy un, un, un, un boludo, como nos gusta decir. Eh, y me, me gusta hacer reír, me gusta, me gusta entretener. Y lo, creo que lo que más miedo me da y lo que, eh, lo, lo que más cuidado tengo, y que a veces seguro que no me sale, pero bueno, lo, lo, lo intentaré, le voy a dar mi mejor esfuerzo, quiero que la gente se divierta. Quiero eh, que mis jugadores se diviertan y que, en este caso, la gente que nos vea se divierta. Al final del día, lo que eh, mi mayor miedo es que la gente se aburra con la historia que estamos contando. Eso es lo peor que me puede pasar, <risa> que la gente... Eh, se aburra porque la idea es que sea interesante ¿verdad? por suerte también en esto vos también lo hemos comentado eh, los jugadores te ayudan mucho okay. la verdad que sí, si los jugadores generan personajes interesantes la posibilidad de que la gente se aburra son mucho más bajas porque no, realmente bueno. sostienen todo en sus espaldas ¿verdad? hay, hay alguna, alguna entre comillas eh, valencia que vos te veas como DM que tenés miedo que se exponga todavía más Sí, tengo un montón, tengo falencia, como ven, ¿eh? me puedo estar un rato. Pero vamos, vamos. Con una, eh, quizás soy, eh, soy atolondrado, soy apurado. Eh, qué sé yo, cuando te hacemos las primeras, las primeras eh, sesiones de prueba, los primeros eh, eh, ensayos, si te gusta, eh, yo les aclaraba eso al principio, tipo de, de disclaimer. Decía, bueno, gente, si ven que estoy hablando aceleradísimo... <risa> Prénenme, decime, Lordi, no se entiende nada. Calmate <risa> un poco. <risa> tomate un té. Soy, suelo ser muy atolondrado, muy, eh, muy acelerado, muy apurado. Eh, que es algo que, tata, que también espero trabajar y espero que mejore con, con esta experiencia del de, de de, de espectador, digamos, de que haya eh, gente expectando. Me, espero que me mejore esa situación y poder hacer las cosas más pausadas, que el mensaje salga más claro y que eh, eso es una es una creo que es una Valencia que tengo eh, que también de la viene más de la mano de mi personalidad me parece pero bueno, claro, claro. esperemos poder trabajarla también sí, igual vamos a estar todos ahí eh, siempre ayudando siempre me pueden decir Lordi estás batiendo cualquiera calmate <risa> tranquilízate no hay problema vamos a estar ahí para decirlo eh, <risa> o, o cuando dudes te vamos a decir está todo bien Lordi no pasa nada sí, cómo estás Clave también eso, <risa> clave también Súper importante, sí, sí, sí. La, la, las dudas personales también nos, nos invaden Uf. a todos, ¿no? obviamente, y, y es bueno tener gente alrededor que te diga, está todo bien, no, no pasa nada. Bueno, cada mensaje, esta semana arranqué la semana, encima en los tiempos de COVID es eh, terrible, arranqué con un dolor de garganta raro, ¿qué me pasa? ¿me está pasando algo? No, no puede ser. Y eso, solo los nervios. Igualmente cada mensaje que me mandaba León diciéndome, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo venimos? Para el viernes, para el, para el miércoles, qué miércoles yo. Era realmente una... Eh, aligeraba esa situación, ¿entendés? Me daba cuenta de que ahí cuando realmente vas aislando que eso que tenías eran los nervios, digamos. Porque a medida que, que se iba acercando y, y, y vos también me ibas eh, tranquilizando de alguna manera. Porque si bien no sé si era tu intención, pero cada mensaje, che, ¿cómo venís, cómo andás? Eh, va a estar todo bien, va a estar re bueno. Eh, son mimos que realmente eh, destraban ese tipo de cosas. Hay gente que le pega... Eh, el dolor de garganta para mí me pasaba cuando cantaba. Es, me levanto el día que, que tengo que presentar, pum, dolor de garganta. Siempre es así. Hay gente que le pega en el estómago, hay gente que le pega, no sé, eh, tiembla. Pero es normal, es normal que esté todo eso y... Y realmente las dos cosas ayudan. Tanto que te frenen un poco y te digan, che, para no, andá mejor por este lado o tomátelo más con calma. Y que te digan, che, venís bien. Eh, las dos cosas son, eh, son buenas. Y eso creo que es una, una retroalimentación también que vi mucho en ustedes a la hora de laburar con ustedes. Eh, y realmente es, es, está muy bueno porque sacás lo mejor de, de, del uno del, del, uno y del otro. Digamos, ¿no? Es que eso, eso es una de las cosas que, que venía contando de que aprendimos a los tropezones. ¿no? Porque eh, recuerdo mis primeros días de DM en la taberna y venía muy muy mal. Sobre todo con los problemas técnicos, porque era algo que no podía controlar. Ah. Era, era, todo lo demás estaba digamos, en su lugar y los problemas técnicos eran cosas al azar. Y encima variaban. Eh, sí, sí. Capaz que, sin, no. que te hiciste todo, pero te preparaste de <risa> mil maneras y pasó claro. el que nunca te viste venir. Y ahí, en ese lugar, estaba el grupo, ¿no? Bachi, Luciana y Max va a estar todo bien, bueno, ya va a salir, qué sé yo Y es también gracias a, él, a ellos, digamos, claro. que aprendí que este acompañamiento es súper importante sobre todo, digamos, cuando cuando saltas a la pileta, ¿no? Cuando, sí, claro, claro. Cuando te tiras ahí Bien Ahí si bien hay mucho más que me gustaría preguntar digamos sobre, sobre tu experiencia y sobre tu, sobre tu persona, principalmente cómo es DM. vamos a hablar un poco de lo que se viene para el stream para todas las personas que nos están mirando Lordi se va a encargar de dirigir un stream dentro de la taberna va a ser los viernes a las 8 y media de la noche quincenal, o sea que a dos semanas en la mesa va a jugar Max, Luciana y Bachi. Y esto va a ser de Vampiros quinta edición. Vampiro la mascarada. Vampiro la mascarada, exactamente. La vieja y querida. La vieja y querida mascarada. Vamos, contanos brevemente sobre el stream. Después ya me quiero in in invertir un poco más de tiempo en el juego y por qué todo eso. Bueno. Eh, la crónica de Vampiro la mascarada que vamos, a, que vamos a estar compartiendo con ustedes y jugando aquí en la taberna. Eh, se llama El jardín de los presentes. Es una crónica... Eh, completamente, como decimos, homebrew, eh, es, es original de, de, para, para, para acá. Eh, nos cuenta las aventuras de, de este grupo de vampiros en una ciudad llamada la ciudad de las flores. Eh, yo soy una persona, soy un narrador en general muy... Eh, muy liviano en cuanto, a, eh, en cuanto a lore. No me no me vuelvo loco con el lore oficial, ni con el lore establecido, no me importa. Sí utilizo ciertas cuestiones que tienen que ver con la estructura eh, básica de, de, del juego, pero en general me gusta que vayamos creando un poco nuestro propio lore. Entonces. Eh, evito generalmente en mis, en mis crónicas utilizar personajes que, que, que existen en el lore no, no, generalmente prefiero eh, inventarlo y, y que también los jugadores vayan generando diferentes relaciones con personajes no, nuevos porque claro. realmente lo que más me divierte es, es, es inventar, inventar voces, inventar <risa> perfiles digamos la verdad que el viejo eh, y querido estilo homebrew Exacto, exacto, exacto. También que es algo que, bueno, con, con Anurem se ve muchísimo también. Y, y me encanta, me encanta. Yo soy del mismo palo en ese sentido. Soy del mismo palo. Acá tengo cajones llenos de cosas inventadas para sacar. No terminamos más. Eh, pero bueno, también, eh, que yo dirijo una campaña hace bastante. Eh, que ahora estamos en, en, en Iatus. Eh, que es un concepto que es muy lindo también de, de vampiro, que lo permite vampiro. Como dice eh, uno de los, de los escritores eh, de, de, de Vampiro la Mascarada, Justin Aquili. Dice que vampiros significa historia. Y es algo que a mí me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza completamente. La existencia de, una de un ser que vive eternamente indica irremediablemente historia. Entonces... Claro. Eh, es alucinante poder meter la historia eh, ahí. Que bueno, eso obviamente en, en, durante la crónica, durante la campaña, lo vamos a ir descubriendo, cómo fue la historia de la, de la Ciudad de las Flores, quiénes estuvieron cuando pasaron los hechos importantes, etcétera, Eso se irá descubriendo, lo vamos explorando. Creo que, que nos, les cuente una cosa a la gente que todavía no sabe, obviamente lo va a ver el viernes, pero me gustaría que vos lo menciones brevemente. Va a ser el trabajo que vamos a presentar en el stream, ¿no? En cuanto a overlays Música y demás. La verdad, que me, me, me, cuando me llegué a, esa, a ese nivel de laburo, y pues yo ya venía yo venía con la campaña, venía, viste, el tipo ahí preparando. Y en las reuniones, en un momento, me empezaron a mostrar. Dice, bueno, estos son los overlays, esta es la música. Y yo empecé a flipar. <risa> empecé a flipar. Porque la verdad, que están haciendo un laburo. Es una cosa hermosa, la verdad, que eh, desde la música hasta los overlays, hasta, hasta los personajes, hasta cómo está cuidado todo. La verdad, que. Eh, es un placer, es un placer eh, porque realmente me, me, me siento eso, tocando con una banda que se entiende. ¿entendés? Tocando <ríe> con una banda que, que, que disfruta tocar en, en, en conjunto. Digamos. Entonces la verdad que así salen las cosas eh, más zarpadas, más lindas, más, más, más, eh, más importantes. Eh, Voy a aprovechar... acá quedé loco. Voy a aprovechar este breve instante, que lo vamos a decir el viernes, pero el trabajo de Overlays de Vampiro lo hizo Luciana. Y está buenísimo. Una gran gracia. La rompió todo tiene, tiene hasta easter eggs. <risa> sí, eh, sí, o sea, sí, sí. Muy bien. Eh, me, me voló la cabeza. La verdad que es una, una, una genia. Una genia. Increíble. Ya lo van a ver. Este viernes. Sí, sí, sí. Bueno. Hay algo que... Que yo sé, digamos, por conocerte. Por tener charlas con vos. Y por, y por demás. Que Vampiro te, te llega muy cerca a vos. Es un juego que... Las palabras fáciles para describirlos, tal vez es el juego favorito, tal vez es el juego que más jugaste Todos tenemos alguno, digamos, en mi caso es la llamada de Tulu eh, Pero yo sé que a vos, vampiros, te llega más de cerca todavía Sí, real ¿Por qué? ¿Qué te da? Realmente, eh, bueno, primero lo que decía antes, eh, me encanta la historia, me encanta me, me, me encanta le, leer sobre historia sobre qué pasó sobre qué pasó a lo largo del tiempo, es algo que me, siempre me maravilló. Y Vampiro es, tiene una canilla abierta de eso, constante, y eso es algo que siempre me enloqueció. Eh, fue uno de los primeros juegos, que no, no voy a decir el primer juego ni cerca, porque realmente no lo fue, el eh, primer juego, soy lo suficientemente, eh, vamos a empezar a usar términos de, de vampiro, soy lo suficientemente anciano como para decir que eh, mi primer juego de rol fue el libro rojo de, de Señor de los Anillos, Tú, ¿No? Que era la adaptación de Rolemaster eh, Una cosa pero injugable Peleas de dos horas Una cosa <risa> pero impresentable tablas, eh, tablas, tablas. Sí, sí, sí, sí. Que después era, era, era, un, era un inicio Para llegar a Rolemaster Que era peor Una <risa> cosa tremenda Pero bueno, la verdad que eh, Cuando conocí Vampiro eh, No me lo dirigieron de una forma Que, que disfruté tanto y me, y me encantó, es un juego que me encantó. El sistema narrativo, eh, yo, yo también, yo lo hemos comentado, pero bueno, quizá la gente no lo sabe. También, yo en cuanto a reglas soy súper laxo. Eh, la regla es, las reglas son, eh, son secundarias, lo que importa es la historia, lo que importa es que sea el drama, que sea interesante. Eh, y me maravilló esa, esa forma de rolear, esa forma de plantear un sistema de rol un poco más alejado de la cosa más técnica, más numérica y más cerca de la cuestión eh, narrativa de actoral, de improvisación eh, y cuando llego a eso, las primeras veces que lo jugué no, no me lo dirigieron de la forma que quizá a mí me, me que lo hubiera disfrutado más, lo dirigieron de una forma muy estructurada que es muy común también dentro de Vampiro, que uno diría, bueno, un sistema que es más laxo, no eh, el Vampiro lo que no tiene la, eh, de estricto en reglas, lo tiene estricto en el lore y tenés mucho, mucha gente que dirige Vampiro que como que juzga que vos no conoces el lore. Hay como toda una cosa así, media, que me, no, me, no me.. Por eso también termino haciendo cosas home rule, homebrew. No me. Me aburro. Me aburro, Mauro. <risa> <risa> no, eh, eh. A mí me gusta que, la, que, el, que el lore lo vayan descubriendo los, los, los jugadores mientras juegan y revelándolo mientras vamos jugando. Eh, no, me, no me interesa hacer una enciclopedia de lore, si bien a esta altura tengo unos libros encima de vampiro. Eh, quizá no, por eso digo que quizá no me lo dirigieron de la forma que me, que me hubiera gustado. Entonces, ¿qué hice? Por supuesto, a mi tierna edad, siendo un neonato, eh, me conseguí el libro conseguí el libro, me lo puse a leer y dije, bueno muchachos, vamos a dirigir esto, vamos a jugar vampiro porque, y, bueno, obviamente al principio es desastre, pero después le vas encontrando la vuelta y yo creo que lo que más a mí me, me, me toca es eso la, la improvisación, la, la versatilidad que tiene para, para contar historias, y algo que tiene muy lindo, eh, vampiro específicamente, que vampiro siempre es una tragedia eso es lo lindo, que Quizá hay gente que lo juega superhéroes que chupan sangre. Que tiene su atractivo. Tiene su atractivo, no voy a negarlo. Pero a mí me gusta la tragedia. Me gusta la tragedia. Me gusta que el vampiro la pasa mal. El vampiro no está en la mejor. Son pocos los vampiros que están en la mejor. Y los vampiros que están en la mejor duran poco. Los vampiros generalmente son eh, gente traumatizada. Gente que vive una tragedia. Eh, que igual puede ser divertida. Puede ser graciosa esa tragedia. Porque sabemos que tragedia más tiempo que da? Entonces, eh, yo creo que viene un poco más por ese lado. La versatilidad que tiene para contar historias diferentes y el componente tan grande de drama que tiene, que tiene eh, actoral. Yo creo que eh, vos podés dirigir fantasía, eh, fantasía desde una forma más basada en, eh, anclada en la improvisación y en lo actoral, o podés jugar más un wargame, digamos. Están las dos opciones. vampiros si lo juegas como un wargame, va para atrás. <risa> vampiro tiene una sola forma de, de, de, de jugarse bah, ¿qué sé yo? No, una forma de, no, no, no, quiero que se entienda a qué me refiero ¿no? pero que tiene que ser, eh, tiene que ser basado en la improvisación en, en, en, la, en la relación entre los personajes porque vampiros es eso, es un juego de horror donde vos sos el monstruo donde eh, el personaje es el, eh, es el protagonista de esta tragedia de esta relación que tiene con la bestia con esto que lo consume, con el ansia eh, y creo que es algo que me enloquece realmente eh, me parece alucinante y, y mi primer juego de vampiro, que fue Vampiro de Oscura, que es en la media, que es peor, que no se entiende nada, es un garrón. Pero bueno, también es muy interesante. A esto quería llegar. Quería aprovechar un poco y charlarse un poco sobre tu experiencia de vampiro y, y el recorrido que hiciste, porque una de las cosas que, que sucede con la gente que juega rol mucho tiempo, sobre todo si el mismo juego, es que te vas encontrando con diferentes ediciones. Van cambiando, van apareciendo manuales nuevos, información nueva. Vas viendo cómo ediciones anteriores como que medio marchitan y se pierden en el, el olvido. Ya vamos viendo cómo lo, lo, lo, las estrellas de antes haciendo. Claro, o, <risa> o, o, o cómo esas grandes promesas de repente, digamos, no, no lo fueron. Así sí, que sí. vos arrancaste la oscura, que creo que es, digamos, eh, históricamente, a nivel cronológico, la, la más anterior de todas. ¿No? Eh, creo que originalmente creo que es Mascarada, la de primera edición de Mascarada. v eh, Oscura creo que empieza como un suplemento, si de memoria no me falla, como un suplemento de los primeros vampiros. Una cosa, <risa> Muy... Bueno, como el su nombre indica, Obscure. Bien. <risa> Bien. <risa> eh, yo creo que lo hicieron... No tengo data fehaciente ni nada, ¿no? Pero creo que se creó para, eh, para explorar esa parte de vampiro que solamente se sugería en Mascarada. <risa> que es... Eh, Perdón. Eh, sí para cualquier, para cualquier persona que nos sigue, yo cuando, cuando creo que Lordi se refiere a Mascarada, todas las veces que yo mencioné Vampiro, lo que es Mascarada, yo lo menciono como 20 aniversarios, porque es una cuestión, digamos... De, de, Estamos hablando, sí, 20 aniversarios es, la, es la, eh, la última edición antes de la nueva, digamos. Claro. Que es la que es la más común, que es la que más, eh, más se juega en general, digamos. El manual verde. Claro. Que, que la mayoría, bueno, que también está 20A, de AD, 20 de aniversario de de oscura, de todas, o sea, es decir, una reedición de todos los manuales, son hermosas las ediciones, por supuesto, eh, pero bueno, cuando aparece B5, quinta edición, de Vampiro, eh, estábamos todos, ¿viste? Así, los fanáticos de hace mucho estábamos, ¿viste? Algunos están así todavía, pero cuando empezamos ahí a, a meter un poquito la nariz, la verdad que yo me enloquecí, me parece una cosa... Eh, hermosa el laburo que han hecho con la edición nueva eh, me pasó algo parecido que lo que comentábamos que me pasó con quinta edición de D&D también, eh, yo no jugaba D&D prácticamente, no, no, me, no me gustaba, no me interesaba, también quizá con la gente que me lo dirigió, imagino eh, pero me aburría era como una cuestión de, no, no, me, no me engancha, pero con quinta edición lo empecé a disfrutar de vuelta, empecé a, empezamos en mi, en mi grupo de, de rol empezamos a jugarlo, empezamos a jugarlo y la verdad que lo empecé a disfrutar mucho más y con Vampiro creo que está pasando un poco lo mismo. Si bien tenés un montón de gente jugando 3.5 todavía, eh, y Pathfinder, etc., eh, yo creo que quinta edición, tanto de Dungeons and Dragons como de Vampiro, habilitó, abrió una ventana a la gente nueva... Eh, que es súper interesante y súper importante también para, para lo que es algo tan abstracto como un juego de rol, digamos, que es una, un, un interés común súper atracto digamos no es que nos gusta el fútbol, no no, nos gusta claro, claro. la música digamos, es como algo, viste eh, sabes qué? Perdón, sí, sí. perdón que te interrumpa no, no, Hay algo que, que yo noté mucho en, en, en gente con la que me comunico y chats que tengo sobre todo con Vampiro que había como un miedo a ingresar al juego tanto, digamos, por el peso que tiene el lore como por aprender un nuevo sistema. Y tengo que admitir, digamos, que el sistema vampiro quinta edición es sumamente versátil y sumamente fácil y está preparado para incluir gente. Esto es exactamente como vos lo decís. Exacto. Y se puede, como bien Lordi dijo también, jugar sin estar atado al lore en general. Esto, esto es... El purismo de vampiro eh, te lleva también a... Esto es algo que leí sobre otro tema, digamos, pero el, el verdadero purista de esto es, es cambia. Porque la naturaleza del juego es cambiada. Eh, así que cualquiera, yo leí por ahí por el chat, digamos, que había alguien interesado en vampiros, vampiro, pero le da un poco de cosa. Pruébelo, te, trate de jugar un par de sesiones. y sí, Es hermoso, bueno. es un juego hermoso. Algo que quiero remarcar, que todavía Tori no lo dijo, es que él estuvo involucrado en la parte de, la, de una pequeña parte o una gran parte de Vampiros Quinta Edición. Así que ahora, ahora quiero que, que lo cuente. Eh, te tuve eh, La oportunidad de ser, eh, eh, cuando participé del Kickstarter de, del primer suplemento de Vampiro la Mascarada de Quinta Edición, que fue Chicago By Night, eh, que fue históricamente el primer suplemento de Vampiro Mascarada original. Por supuesto, en Quinta Edición fue otra vez re revisitar esa ciudad tan, tan linda, eh, que para nosotros como rosarinos, eh, siendo Rosario la Chicago Argentina, es algo muy interesante. ¿no? <risa> eh, pero bueno, tuve la, la oportunidad de, de participar ahí y, y fui eh, consulting developer de eh, el primer libro de, con eh, crónicas. Que es eh, Let the Streets Run Red, que la verdad que el libro es alucinante eh, y pude, pude estar ahí viendo cómo, cómo se cocina la, la torta. Eh, con gente, unos escritores increíbles. Eh, y, y estuve trabajando un poco ahí hasta facilitándole un poco el trabajo eh, a, la, a la gente que estuvo diseñando los, los personajes prehechos. Eh, uno de ellos está, eh, no, no, no aparece en ningún lado, pero estaba basado en una idea mía, que lo, lo atesoro en mi corazón, que tener ahí una participación en un rinconcito chiquitito. Eh, que la verdad que fue una experiencia hermosa, una experiencia hermosa tanto como fan de, de, de esos escritores y de, esa, y de esta, eh, y esta franquicia eh, y, como, y como escritor ¿no? eh, amateur, que es uno, aprendí muchísimo eh, y la verdad que súper, súper positiva la experiencia, súper linda, la verdad que me ha dado mucho, me ha dado muchísimo ¿Hace cuánto te viene acompañando Vampiros? ¿En años? Pues, una buena cantidad de años, eh, casi dos décadas, podemos decir, casi dos décadas. Porque este, recién estaba tratando de hacer un recuento, ¿no?, de, de por dónde venías. Empezó todo con que te dirigieron mal y dijiste, esto tiene potencial. No es mal me dijeron como, no, no me dijeron como a mí Ahí me hubiera gustado. Claro, te sentiste incompleto en esa partida. Claro, claro, dije, esto, esto da para mucho más. Viste el potencial entero. Ya. Dije, esto, esto, esto explota No puede ser que haya tenido esta experiencia Tan acotada, digamos 20 años después estás ayudando Al juego a desarrollarse Fue una, fue una locura, sí Fue completamente una locura, fue completamente una locura. <risa> Eso es impresionante Eso debe ser uno de los logros Más grandes de poder ¿No? Como DM, como creador de contenido, lo que quieras De poder finalmente dar tu granito de arena Oficial Al desarrollo de este juego Sí, la verdad que tremendo. tremendo. Yo no y además quería... creo que me ayudó incluso a, a, a cómo yo interpreto el juego, ah. porque realmente eh, el que era el coordinador de Matty que, que, que, que uno de los, de los de, de, creo que es el lead de, de designer de, de lo que fue B eh, 5 eh, es un tipo bárbaro, que la verdad que el tipo ha, habla de cualquier cosa y, y, y, y, y le sacas data, es esa gente, ¿viste? Así, es un personaje. Pero la verdad que fue alucinante ver cómo, cómo se elaboraba eso, cómo se genera un, un libro de rol, digamos, de, cómo se diseña. Sobre todo que a mí me interesaba participar de ese específicamente, porque en un momento nos dieron la, la, la opción, digamos, de que había dos libros en desarrollo. Uno que tenía más cosas más relacionadas al lore y otro que, que era el que tenía las crónicas. Eh, y la verdad que. O sea, click y en <ríe> y Dije, sí, vamos al de las crónicas. Porque realmente es, es alucinante cómo se genera una partida para que esté en un libro. Y eso es algo que nosotros, que somos homebrewers, no lo solemos hacer. Si bien tengo ¿sabes? mis cuadernos, escritos así. Eh, no es lo mismo, porque ves cómo se diseña para todos. O sea, cómo se diseña para que lo agarre cualquiera y lo lea y lo dirija. Y eso es algo que no... Eh, y uno que está acostumbrado a hacer cosas Homebrew no, o sea, yo te, mis notas están hechas para que Lordi las entienda, no te digo no. que están en código, pero de pedo, claro, de casualidad no están en código, y además muchas Algunas de las cosas sí. muchas de las cosas que hace Homebrew también son apuntadas para este grupo específico en esta situación, exacto, claro, claro eh, y acá era como decir ver cómo se genera algo eh, eso, cómo se genera una, una aventura para un libro digamos, y es muy, fue muy interesante la verdad que me, me yo creo que me, me hizo mejor narrador eh, me hizo eh, prestar la atención a ciertas cosas, eh, prestarle menos atención a otras. La verdad que me estuvo muy, muy bueno. Algo algo que, que, que, no, que surgió de, de todo YouTube, que esto que vos decís que me hizo mejor narrador, al, al hacer contenido de YouTube, hacer stream y demás, me hizo apreciar mucho más todo el resto de la gente que también trabaja en esto. Exacto. Todo, el, todo, todo la, Cuando de que soy otra persona mirando YouTube ahora, por ejemplo. Antes miraba un video y tal vez no, no sabía prestar la atención. O, o siento que ahora, digamos, puedo ver y puedo reflejar todo este trabajo. Claro. Sí, lo es que, lo que te decía antes, que lo, lo primero que te digo es eso: que gran trabajo, <risa> es un trabajo. Wow. La verdad que es. Es una, una mochilota. <risa> viene bien, viene bien, y estoy muy contento con el canal. Además, creo que todos estamos muy, muy bien. Está, es una máquina aceitada, ahora están dando bárbaro la verdad que sí la verdad que no, no, no me queda otra que decirte sí porque yo llegué a algo que estaba eh, era una, una, una, una, una armonía a la hora de, de, de, de pelotear de, de generar ideas la okay. verdad que muy, muy lindo la experiencia muy linda también quería charlar un poco más sobre Vampiro hay algo, hay algo que para mí Vampiro tiene que me costó mucho encontrar en otros libros y es el arte de los libros. La primera vez que agarré el manual verde, 20 aniversario, Vampiro la Mascarada, fue un shock. Fue tipo, ¿qué está pasando? Y el, el arte era solo en blanco y negro. Eran dibujos impresionantes. Todos y cada uno tenían cosas escondidas y detalles ahí que tenías que prestar atención y mirar un rato realmente lo que estaba pasando. No eran dibujos simple, Tal vez era simple, digamos, pero era tenía una profundidad... Mayor. Y tiene este... una estética media cómic. Sí, sí, sí, tal ¿No? cual. Y aún así, siento que pudo reflejar bien la, la idea de vampiros. Ahora, quinta rompió. Sí. No, no, no solo, digamos, por, por una cuestión de que ahora hay más tecnología para hacer eh, trabajo de imágenes y demás, sino que probablemente también tiene más presupuesto para sacar un libro. Sí, también. Eh... Tomaron unas decisiones estéticas que creo que para mí fueron acertadas. Uh -huh. eh, hay gente que no está de acuerdo, que prefiere los dibujos anteriores. No, no soy quien para juzgar los gustos, digamos, ¿no? Para, para... Pero para mí fue acertada. Tiene todo. El libro tiene todo. Tiene dibujos, tiene fotos, tiene collage, tiene recortes, tiene... Eh, la verdad que es increíble. Tiene hasta incluso... Eh, tipo plantillas con skins de, para personajes de diferentes clanes, la verdad que hay gente que no le gusta alguna parte o lo, si le gusta otra, pero yo soy una persona que generalmente, pre, me, me gusta que estén las opciones, me gusta que esté todo que el libro tenga todo después va a haber gente que le va a gustar más el estilo cómic va a haber más gente, gente que le va a gustar que esté en blanco y negro va a haber gente que le va a gustar, que las fotos le van a caer bien hay gente que las fotos le van a caer mal eh, ¿tiene unas fotos el libro? Sí, no. la tapa del libro ya es un... impresionante. Cuando abrí, hay hay una imagen. <risa> Específicamente en el libro que me trajo, no sé, soñé con esa imagen. Que está en la sección, si alguno tiene el manual, no vamos a... No voy a decir ni la página, voy a decir una, una imagen, una foto, una foto de estas muy lindas, eh, que está en la parte del Clan Ventru. Ah, ya sé cuál es. <risa> y cuando llegué, estaba leyendo el libro y llegué a esa parte y dije... Esto es vampiro ¿Qué? Esto para mí, vampiro la mascarada en a nutshell. Y la verdad que, por eso me parece una, una edición Una edición, ¿m? una elección Muy acertada que, que, que pase por todas las estéticas que, Porque Yo creo que es quiero Quiero agregar, yo tengo una, una experiencia similar Pero con la versión anterior de vampiro Hay una imagen que cuando la vi se me grabó en la cabeza Y es En el manual De 20 aniversario verde, vamos a hablarlo. Un con propiedad, ¿no? Sí, sí, como, de, como eh, con el vocabulario correcto. Cerca del final del libro hay como un bestiario y te menciona algunos monstruos. En la parte de antagonistas. Claro, muy bien. No me lo sé, memoria <risa> pero, me pero ahí hay un dibujo de un hombre lobo, tipo, desarmando a un vampiro. Yo cuando vi esa imagen, todavía me la acuerdo dije, así son los hombres lobos. Esto, esto es lo que quiero que pase. Y... Y con vampiro acá, hay, hay algunas que, unas una imágenes, por ejemplo la de los tremere creo que son, que es que, que como muy muy imponente la imagen. Yo dije, claro, esto por acá era va. Era por ahí, claro. Esto era lo que me querían contar y... Aprendes un montón de todas las fotos Y todas las imágenes que hay No son solo para entretener Vos cuando ves la, la, la imagen Y lees el texto que está al lado Empezás a conectar un montón de ideas Así que... sí, hay, una, hay una narrativa muy, muy cuidada Dentro de la estética también Que eso también es algo que yo lo veo También en, en quinta edición de, de ID Yo creo que está mucho más cuidado eso también uh -huh. eh, Que dentro de lo que es la, la estética De los diseños, y los dibujos Está acompañando lo que dice o sea, tanto las reglas como el lore, como lo que sea que te esté contando, los conjuros está mucho más eh, va mucho más eh, en tándem eh, la estética con lo que dice, digamos, con el contenido eh, y me parece que eso también tiene que ver un poco con eh, una concepción más moderna de, de la narrativa o de lo que es un manual que Ay, quizá cual. antes no, no estaba ¿viste? no era bueno, necesitamos dibujos para que capaz estaban buenísimos pero Recién llegamos a, a, a que estén encadenados como recién hace, notando. ¿verdad? Sí, sí, sí. O, o hay mucho, mucho trabajo y, y grandes, grandes lecciones que aprendieron a la hora de crear manuales. Porque claro, son, sí, sí. son libros raros, ¿no? Porque eh, el, el libro común y corriente te cuenta una sola historia. Acá te da herramientas para hacer lo que quieras. Y, y eso sí, es, es difícil de, de, de plasmar. Digamos. Exacto. O cuando vos haces uno de estos libros, hablo de la inexperiencia absoluta, Vos querés que todo lo que esté ahí sea una herramienta. Querés que todo lo que aparezca en ese manual... Eh, le dé información a la persona que lo está haciendo. Y Vampiro para mí con quinta edición lo logró perfectamente. Lo logró absolutamente. Algo que quería comentar también. Mm -hmm. Lo que hablamos de, de lo que es... Eh, eh, de más menos lore. Si bien... Vampiro la Mascarada, quinta edición. Permite que se juegue. O que... Permite que un jugador nuevo que no tiene mucha idea... Eh, puede entrar sin necesidad de tener el libro de lore encima. También da la posibilidad para el tipo que viene jugando a su montón y quiere tener un personaje anclado al lore, también lo puede hacer. Tiene una mecánica que eh, nosotros casi no la vamos a utilizar, porque realmente queremos hacer una cosa que sea eh, eh, viable para que la gente que no tiene idea lo pueda disfrutar, pero sin las hojas de lore, eh, que son, por ejemplo, que vienen en una parte del libro que te dice, ok, vos querés ser el de la línea de sangre de tal de tal personaje importante, ta ta ta ta ta, o querés ser no sé qué. Bueno, comprate unos puntitos en hoja de lore, y, y vos, o sea, te da la posibilidad de hacerlo, digamos. No es que diga, no, bueno, mira, acá todo el lore que construimos durante los últimos 20 años no importa, vamos a hacer todo de vuelta. No, te da la posibilidad de, si vos sos un jugador que quiere volver a eso, está todo ahí. Eh, y que realmente. Y que cada libro que fueron sacando, al igual que de de quinta edición, cada libro que fueron sacando fueron ayudándole, o sea, ayudando al, a, los, a los narradores, a los DM, a, a darle más herramientas para poder achicar la brecha entre el jugador de, de, de histórico de rol y el jugador nuevo. Porque en realidad, la, lo que mantiene vivo un hobby, o una, una, eh, sí, una actividad que, que genera comunidad, que genera social, algo social, es que. Que esa, que esa brecha sea es chique, que la gente empiece, que, que pueda entrar, que pueda empezar, que pueda agarrar un libro y decir, bueno, voy a contarle una historia de vampiros a mis amigos a ver qué, a ver qué hacen. ¿Entendré? Y está buenísimo eso, la verdad que no, no, no es fácil tampoco de lograr. No, y de hecho quiero aprovechar, digamos, para cualquiera que esté realmente interesado en lore, en lore de vampiros, acá mencionamos tres manuales nomás, mencionamos 20 Aniversario, Edad Oscura y Quinta edición Pero lo cierto es que hay mucho, mucho más. Sobre todo de lo que es la tirada de 20 aniversarios. Todas esas pilas que se ven ahí. <risa> ahí. Claro. No me entran de alto, de canto. Así que los tengo todos puestos así, costaditos. Allá también, mirá. <risa> hay un par de libros. Hay mucho, mucho para leer de vampiro. Sí. Y está todo buenísimo. Hay, hay algo que me, que me encontré... Digamos, que es medio común en los juegos de rol. Que cuando hay alguna separación. Por ejemplo, clase o raza o clan o lo que sea. Realmente te sacan un manual con información sobre esa cosa específica. Y Vampiro también lo hizo con los clanes en su momento, y están todos. Hay un montón de información. Pero además, algo que tiene que es, eh, a, a, a mi entender, maravilloso, es el mundo de las tinieblas. La idea de Vampiro es que es un juego que está... que te deja de ver solo un pequeño ángulo de lo que es el mundo de las tinieblas. ahí una gran variedad de ángulos para por el cual por los cuales mirar mundo de las tinieblas no y acá quiero conectar con el hombre lobo porque el hombre lobo también es otro hay otros más pero lo interesante, vale. te, te, te, te, lo interesante que tiene para mí que bueno que hablábamos antes de la historia y de todo esto es que mundo de tinieblas es nuestro mundo es nuestro mundo hecho oscuro nuestro mundo en su versión más oscura más eh, más uh, sí, sí en tinieblas me gusta esa expresión y, y creo que justamente eh, se conecta con lo que vos decís de las historias trágicas porque nosotros estamos si vamos a una contrapartida del mundo de tinieblas nosotros veríamos como el mundo de, del iluminado de la luz del sol ponerle, no y en el mundo de tinieblas las cosas que pasan malas son terribles son realmente feas y generalmente los jugadores están involucrados 90% <risa> del tiempo, poderes, que, en esas cosas. Sí. Es culpa o alguien los va a culpar por eso. <risa> ¿Qué, ¿Qué te gustaría de acá a un año con tu stream de vampiro? Eh, qué pregunta difícil, pero muy buena igual. Eh, me gustaría eso, que la... Que vaya creciendo esa narrativa eh, que vayamos de, de, porque hay un montón de cosas que la iremos descubriendo todos sobre qué tipo de historias queremos contar me gustaría que se la verdad que no puedo parar de pensar en los personajes que tenemos que son increíbles increíble cada cosa nueva que me decían algunos de los jugadores yo me quedaba, me, puff, me flotaba la cabeza eh, Urgente, además de ir explorando lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en este mundo y lo que pasa en, nuestro, en nuestra versión del mundo de tinieblas. Porque básicamente es eso, no es que nosotros vamos a jugar en el, en el mundo de tinieblas de la historia oficial y mucho menos, como dije antes, a mí el lore oficial me importa poco, me, me gusta que nosotros generemos una historia de Bambi. Eh, pero lo que más quiero es eso, además de que descubramos la, la, la historia del setting, quiero que exploremos las historias de estos personajes Porque realmente los personajes son Increíbles, tienen una profundidad Una tridimensionalidad que eh, Es algo que yo Soy muy pelotas Si me gusta la expresión Soy muy pelotas con mis jugadores Vos lo has vivido también cuando hicimos los ensayos eh, Creen en un personaje, no un clan Es mi, mi, mi palabra Mi frase No creen un clan El clan es una guía se suele, se suele cometer ese error El clan no es una clase de D&D que tampoco, digamos, la clase también no, no es tan estructurada, pero eh, el clan de vampiro es quien lo convirtió en vampiro este pibe. Que él realmente no tenía mucho control sobre eso, digamos. Entonces, eso es una parte interesante. Eh, que yo también charlaba con otro, eh, con otro de los chicos que juega conmigo eh, un par de partidas. Eh, y me decía, Lorde, tus personajes siempre tienen historias re trágicas con cómo se convirtieron en vampiro y, con, y, y, y relaciones re tóxicas o re horribles con sus CIDES. Sucir es quien lo convierte. Y porque me parece interesante, me encanta. Me, ¿Qué sé yo? No digo que no pueda ser interesante eh, un vampiro que haya sido creado en unas condiciones más comadas. Sí, claro que sí. Pero a mí me gusta contar la historia de la tragedia. Sabes que. Eh, cuando, cuando me encuentro con esa, con esa duda, digamos, yo sé, digamos, obviamente que podés jugar al personaje que la está pasando genial, ¿no? Que, que todo lo que, lo que sucedió es lo mejor que le pasó. Pero por otro lado, eh, esto es algo que vamos a, a probablemente explorar un poco más en profundidad durante el stream o aprender durante... El requisito para transformar en vampiros es morir. No importa qué tan bueno esté, morir no debe ser, compadre. No puede estar bueno nunca. Claro, además supongamos digamos que, que hay un entendimiento no con el otro. Che, te voy a transformar en vampiro sí de una. Qué bueno, qué divertido. Hay un lapso en esa transacción en el que vos no, no estás existiendo. Hay un, así sea pequeño, digamos. Hay, hay mucha confianza ahí como para depositar sí, sí, en sí. alguien así que te ofrezca esto. Sí, por, por eso se suele dar de prepo, digamos. Claro. Se suele, se suele dar. Realmente los tipos que convierten en vampiro no tienen mucha, mucha opción, ni, mucho, eh, ni mucha voz ni voto. En eso, esa es la idea también, esa es la gracia. Más, por lo menos para cómo yo veo la, el setting. Eh, Quizás los otros juegos eh, De mundo de tinieblas, Hombre Lobo quizá tiene otro otra, eh, eh, ¿cómo es? Otro ingreso a eso eh, otro, y otra relación con el ser un monstruo, digamos, que es básicamente la idea del mundo de tinieblas. Eh, yo Vampiro lo comparo, si es un juego completamente distinto, lo comparo mucho con Wright, con, con, con Spectrum, que es un juego que también es terrible, es moriste y sos un fantasma. O sea, malísimo. <risa> no está bueno, es malísimo. Eh, y vampiro pasa lo mismo vos tenés una maldición eso es un garrón capaz que alguno la pasa mejor que otro pero en general eh, una eh, un, un narrador que yo sigo en twitter que me gusta mucho eh, que dice como les digo siempre me canso de decírselo aquí a vampiro se viene a perder no a ganar y me voló la cabeza la verdad es que eh, es así realmente es una es, tiene que ser una tragedia si bien va a haber momentos donde la vamos a pasar bien porque el vampiro un poco lo disfruta por otro lado al final del día el, el vampiro Recién se levanta Tal cual Tal cual tal cual e, Y eso es, eso es algo que se ve Bien claro Diferente a, a Bueno a Day, Day Que es otro juego Que estamos mencionando la, la, la, Las aventuras de fantasía Tienden a ser Épicas Y que los personajes Eventualmente ganen. Por más que algunos mueran Por más que algunos pierdan un brazo Como decía Billy Un amigo Pelean, pelean, pelean Parece que van a perder Pero después ganan Claro Siempre, digamos, siempre se busca digamos, la tensión esa digamos en D&D no quiere decir que no pueda pasar que te pecae, que... no seguro seguro Súper fácil pero pero vampiro nos trae este lado de que eh, vas a perder en, a... tal vez incluso no no perdés durante la crónica no poner que lográs tus objetivos pero eventualmente la historia cómo está estructurado el vampiro cómo está armado la va a pasar mal un rato después Y es algo que constantemente sabe es Algo que lo tiene muy muy presente Bien ¿Qué nos queda? Yo creo que recorrimos Bastante Creo que te... Creo que fuimos bien por todos lados Voy a, voy a aprovechar los últimos minutos que nos queda Vi unas preguntas en el chat que me gustaría responder vale. O que respondamos y, y después vamos a, a darle un poco hay una pregunta que dice, nota 122 ¿quiénes van a jugar esta campaña? o es secreto y no se puede decir la, las personas que van a jugar esta campaña son Max, Luciana y Bachi digamos eh, el elenco estable de, de claro. la <ríe> mi, mi papel dentro del stream va a ser manejar el stream, que es lo que se va a mostrar en cámara cuando tal vez yo no voy a estar en ningún momento en cámara, pero voy a estar ahí presente también voy a estar en el chat Así que voy a estar por ahí A ver, ¿qué, qué otra cosa vi? Esto, esto, esta me gustó Pero nos pasamos tan rápido Que, que no la pude hacer Y esta es de Coan101 Que es cuando estábamos charlando de Que vos habías logrado ser un mejor DM En base a la experiencia de Aportar para el libro y esas cosas Y es ¿Qué cosas empezaste a hacer menos Cuando te diste cuenta de esto? Una gran pregunta es una muy buena pregunta. Que me Voy a tener que tomar agüita para... <risa> eh, que empecé a hacer menos. Pues vos sabe, o sea, Sabemos que mejoramos, ¿no? Cuando vos decís, yo mejoré mi, mi calidad de DM, digamos, pero ¿qué fue lo que cambió? Yo creo que una de esas cosas, a medida que se me vayan ocurriendo las iré agregando, eh, una de esas cosas es, como te decía, darle menos importancia al lore en un punto... e eh, incluso me alejé casi completamente. Darle el lugar al lore que tiene que tener, no más. Que, que no toda la partida pase por ahí. Algo que a mí no me, no me, no me gusta tanto, que de, de ciertas viejas crónicas largas que venían en libros, es que muchas tenían un desfile de personajes famosos. Que no está mal meter algún que otro personaje famoso e importante, está bueno. De hecho, yo dirijo, como te decía, dirijo una crónica que es un formato de, de vampiro que está muy bueno, que se llama Crónica de las Edades. Que vos vas, empezás en un momento de la historia y la, la party, digamos, va pasando la historia y va viviendo la historia de la humanidad con los tipos inmortales. Es muy interesante. Súper complejo, requiere jugadores con mucha ganas de sentarse a aprender historia y a leer historia. Eh, que por suerte hace unos años enganché, hace una, una liga de caballeros extraordinarios y pude armar esa crónica de las edades, que aún así son muy pocos los, los personajes. Eh, que, y a medida que avanzaba la crónica, que después pues, tuvo todo esto en el medio, de, toda mi experiencia de, de participar de eso, eh, le fui sacando importancia a los personajes y al lore, y a la, la cosa... Eh, Dura de lore y de estructura, digamos, me fui me fui eh, haciendo más... Eh, la, la, soltándolo al salvavidas de, de, de, de la historia oficial, digamos. Que creo que ha sumado mucho. Si bien eh, uno de los personajes de los NPCs más memorables que ha tenido esta crónica ha sido un personaje completamente creado por mí e inventado. Su frase más, eh, más eh, significativa y que todos bueno, los jugadores recuerdan... Que es, eh, al final no era tan amigo del Conde Rado. Esa es la frase. Eh, el Conde Rado es un personaje de, de que vampiro existe y que fue un quest giver en algún momento, digamos. Pero igual, el personaje que los todos recuerdan no es el Conde Rado. El personaje que todos se recuerdan es este personaje que dijo esa frase, <risa> digamos, pero eh, que está basado en uno de los Monty Python y ahora fue el cumpleaños y después. Que estuvimos charlando, por eso me acordé Porque estuvimos charlando de ese, de ese evento hace poco en el, en el grupo con los chicos eh, Yo creo que eso, importante eso que me, me hizo soltar un poco el salvavidas del lore Y... Esto es algo que vos en algún momento del pasado Lo intentabas mantener Sí, o sea, si bien no lo usaba tanto Pero trataba de que me cuadre todo A ver, quiero hacer esto A ver, bueno, a ver, libro en el lore A ver, ¿qué pasó en este momento? ¿Por qué? A ver, eh, capaz que no hago un desfile de personajes importantes Pero... Lo importante que tenía que pasar, pasaba. Después como que... Me empecé a... ¿Qué sé yo? Como que me empecé a hacer más amigo de la... De priorizar la historia de los personajes. Que no importa que los personajes conozcan a tal o que no conozcan a tal. ¿Qué importa? Lo, lo importante es que el personaje tenga una historia interesante. Digamos. Eh, algo que les hago... Otra cosa también que, que, que creo que mejoré. Es que... No solo les doy a elegir... Eh, a, a mis jugadores decisiones que los benefician generalmente en los juegos de rol vos, cuando, cuando tenés que tomar una decisión sobre tu personaje generalmente es algo que te beneficia las cosas que te, que te tocan pasarla mal, generalmente te tocan o por una tira de dado, o, por, o porque la historia lo demandó o porque etcétera yo hay momentos que hacen por ejemplo, si hacemos un time skip o algo así, yo les pido a mis jugadores que me cuenten qué malo les pasó no solo qué hicieron sino dame drama, qué le pasó a este personaje ¿Por qué? Mal la pasó seguro en algún momento, contame por qué la pasó mal. Y eso le sacó, o sea, unos giros argumentales a la historia de los personajes. El hecho de, decime vos lo malo que le pasó. Al principio fue difícil, ¿eh? Porque es difícil que, o sea, yo como jugador, vos me decís, bueno, a ver, ¿qué garrón se comió tu personaje? qué ninguno la pasó re bien estuvo re bien subió a nivel obtuvo <risa> <a> tesoros <risa> si me preguntaste voy a decir que sí entonces al principio es difícil pero cuando le agarraron el gustito empezaron a generar unas cosas horrible la pasaron como el culo <risa> la pasaron como el culo y, y todos nos divertimos un montón la verdad que muy muy bueno eh, muy muy interesante y eso yo creo que también viene un poco de ahí de de, de, de aprender cómo exigirle exigirle cómo pedirles eso a los jugadores creo que lo aprendí viendo cómo la gente construye una crónica. Me, me parece bien. que viene un poco por ahí. Excelente. Excelente lección. Sí, sí. La verdad que me, me mejoró mucho. Eh, si me acuerdo de algo, agregaré, pero creo que lo, así lo que se me ocurre es este. No, está, está muy bien. Eh, mucho material de, de esa pregunta. Ahí hay una pregunta acá que es importante, eh, que es de Joshua's 90 Dice, ¿va a haber alguna pequeña intro en video aparte o primer día del stream para los que no tenemos idea del juego más que nada sobre mecánicas? Esto, permiso, lo voy a responder yo. Por favor. Y es que una, una de las, entre comillas, condiciones o cosas de las que charlamos es que nosotros queremos enseñar el juego mientras jugamos. Así que, eh, si ven nuestro stream de Anure, muchas veces que los jugadores hacen alguna, activan alguna habilidad, poder, hechizo, lo que sea, yo les pido que lo lean. Así, digamos, todo el mundo sabe... Qué es lo que va a suceder en ese momento y cómo Con Vampiros va a pasar lo mismo Va a haber reglas que no se... Que suenan raras Vampiros tiene un set de dados único para su juego Así que hay que explicar toda esa parte pero es algo que vamos a hacer continuamente todos los streams. No, no, no va a haber un parate en el que vamos a explicar todas las reglas de entrada y vamos a alargarnos a jugar, sino que a medida que vayan surgiendo las reglas las vamos a ir charlando y las vamos a ir resolviendo entre todos. Y eso no se preocupen que no va a estar eh, librado a mi delirio o va a estar León diciéndome, che, explica esto, porque la claro. pila. <risa> claro, yo voy a estar en el stream, como, como le dije, pero a mí no me van a escuchar en ningún momento. Yo voy a estar en, en, el, en los auriculares de todo el resto. Así que para cualquiera que esté interesado en aprender Vampiro, los invitamos a ver el, el Steam. Tal vez al principio cueste un poco porque, bueno, las primeras sesiones por ahí no se hacen muchas tiradas, no se aplica mucho la mecánica por una cuestión de, de narrativa de cómo son los juegos de rol, ¿no? Hay que conocer, hay que ver, hay que, que cosas. Pero a, a medida que avance, todas estas cosas se van a ir pidiendo todavía más y vamos a tratar de enseñar y obviamente no es lo único que vamos a hacer una vez que subamos los streams a youtube van a estar ahí los comentarios para responder todas las preguntas y eh, en esto digamos vamos a consultar entre todos vamos a tratar de dar la mejor respuesta obviamente en cuanto sobre todo, a mecánicas ¿Para bueno, que? también vamos a, vamos a explicar también un poquito del lore porque tiene o sea si bien no, no va a ser eh, muy anclada en el lore la partida eh, sí vamos a ciertos conceptos básicos de cómo, de cómo se organizan los vampiros que son parte del juego que obviamente también lo vamos a ir explicando lo vamos a ir charlando eh, quería agregar eso nomás no perfecto así que si les interesa vampiros están invitados este viernes a las 8 y media de la noche a ver la aventura y como les dije es quincenal así que la, próxima, la primera es el 14, la próxima es el 28 y así sucesivamente. Bien, nos quedan unos últimos 5 minutos antes de, de, de completar este stream. Tengo que decir que fue, fue un placer charlar, digamos, y si bien venimos charlando mucho durante todos estos meses, yo estaba muy ansioso por este stream, quería hacerlo, quería que todo el mundo te conozca, que, que, porque además no, no solo es gente que no te conoce y, y te escuchó, sino que además... Vio tu recorrido por vampiro, todas las cosas que hiciste, cómo, cómo vos pre eh, presentas el juego, cómo lo sentís de cerca tuyo. Y creo que además vi, vi un montón de gente ahí, amigos tuyos, ahí hinchando por, por el conde sobre todo. Eh, que eso es genial. ¿Hay, ¿Hay algo que vos con lo que te gustaría cerrar por tu parte? Eh, creo que lo que me queda importante en, en el tintero que quizá ya, lo, ya, lo, ya pasó la pluma por ahí, pero no importa, voy a volver a mojarla ahí y bueno, le quiero agradecer a vos, a la taberna, a los chicos, eh, la verdad que la oportunidad de, de, de contarle, a ver, un poco sobre los sobre lo chupasangres, a ver, cómo, a ver si engancha bien y a ver si podemos hacer algo que sea, eh, que sea lindo, que sea interesante, que sea divertido. Eh, es eso, un agradecimiento enorme y porque para mí eso era algo que si no no sé cuánto iba, me iba a animar a hacer algo así, ¿viste? si no era eh, de la mano de ustedes, no, no sé cuánto iba a hacer algo así, la verdad que eh, estoy súper nervioso, súper emocionado pero súper positivo a las sensaciones eh, súper contento eh, Mira, sí, no me duele más la garganta, ¿se sí, imaginan? <risa> para nosotros es un placer y realmente esperamos que, que a todo el mundo le guste y vamos a hacer lo mejor que podamos para que se vea genial antes de cerrar el stream, me tengo que agradecerle a todas las personas que nos siguieron hasta acá. Vamos. Si llegaron tarde, si se lo perdieron, esto lo vamos a subir a YouTube en, algún, en pronto. Ahora la a la brevedad. La producción me va, a, me va a indicar cuándo, pero dentro de poco lo vamos a subir canal a YouTube. Y lo vamos a compartir por todos lados. Jordi va a tener el link, también probablemente lo va a tirar por todos lados. Ay, me, voy poner, me voy a poner pesadísimo. <risa> claro que sí. Eh, voy a repetir... Los anuncios que hicimos al principio, así. Eh, Bien. La programación del canal ya tiene. Ya está subida y ya tiene esta aventura incluida. ¿va? Ay, cuando vi el, la programación. <risa> Crónica Vampiro de Mascarada. <risa> Te llegó la responsabilidad. me cayó la pincha y uy, ¿qué está pasando? Eh? Bien. Mañana tenemos los jueves de Nieblas de que lo pueden ver eh, a las 7 y media de la tarde por acá. Y. Bueno, algo que no dije al principio Voy a dejar para el final De todas maneras, casi me olvido Va a haber una sorpresa en estos días Para la gente que juega eh, El rol por nuestro canal de Discord Así que cualquiera que esté acá en el chat Y esté en el Discord, esté atento Los moderadores ya saben qué es Yo todavía no sé cómo funciona Una vez que aprendan a hacerlo andar Lo vamos a tirar ahí Y... Esto ya es como para avisar a cualquiera que nos sigue por nuestro canal de YouTube. Nosotros nos vamos a mudar. Bachi y yo nos mudamos de departamento, así que tal vez haya un pequeño delay en la entrega de videos. Pero bueno, eh, no nos va a detener. Vamos a tratar de, de completar todos los ciclos que venimos haciendo. Así que si no tenés más nada para decir, Lori, creo que podemos... No, eh, me, nada, eso. agradecer, Agradecerle a todos por, por, por, por escucharnos, delirar un rato eh, y contarles qué es lo que se viene. La verdad que estoy súper, súper contento. Eh, nada más, no, no creo que no me queda nada más. Perfecto. Bien, ahora lo que va a pasar, para los que nos estás viendo, muchísimas gracias por irnos hasta acá. Los voy a dejar con el outro, mientras vemos a quién le podemos hacer raid, por si ustedes quieren seguir viendo gente hablar o jugar rol. Que nos vemos. Chao. Chao.